yo cabello no es lacio, lacio como tal, es que yo lo tenía un poco húmedo y me lo tuve que amarrar porque entré a cirugía donde trabajo y, este, y así quedó, bueno, después me quité el chongo, pero así quedó, vamos a arreglarnos porque me tengo que ir a sacar sangre. Alexa, ¿qué horas son? Les cuento que tengo que ir a hacerme un estudio de sangre Porque la ginecóloga me lo dando Para ver si tengo Creo que dijo que a ver si tengo top. O sea, síndrome de poliquístico Y entonces me tenía que esperar hasta mi periodo y en ciertos días me tengo que hacer la prueba de sangre. Pero son varias especificaciones. O sea, no es que van a hacer varias pruebas de sangre. Sino, en una van a sacar ahí como que las diferentes cosas que necesitan. Pero en las páginas no viene tal cual lo necesito. Y a pedir información que me lo hagan en ese segundo. Porque ya no puede pasar otro día. Ayer no pude ir por el trabajo. Alexa, pausa. No quiero que me baje el lío. La realidad es que me voy a poner un pants que son de los que utilizo varias veces. Que salgo a caminar o así. Pero ahorita la mañana me voy a bañar porque tengo que irme rápido, rápido. Porque se supone que ahora tienes de 6 de la mañana a 2 y media del día para hacerte laboratorio. Supongo que es por lo del ayuno. No les he contado. El día de hoy vamos a hacer otro día realista en mi vida. Sé que está muy de moda todo de asteric y que se vea lindo y la verdad hay videos que te motivan. Pero a veces no son realistas. O sea, aunque diga un día realista, no lo es... Obviamente yo tampoco porque aquí tengo mi cámara. Pero más o menos así soy, ¿no? No ordené nada, mi cámara está deshecha. O sea, es realista. ya lo que oí es porque, quien sea que vea este video, a veces nos comparamos. Yo lo hago. O sea, nos comparamos porque era el estilo de vida de alguien más. Y no agradecemos el estilo de vida que ya tenemos. Que tenemos y siempre estamos con la expectativa de querer más, de... está bien uh, tener metas y visión, pero no disfrutamos el ahora. Y hay muchas personas que hablan aquí y ahora, el aquí y ahora, pero ¿qué es el aquí y el ahora? O sea, ¿qué es disfrutar lo que tienes? Eso es lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, es realista que esta ropa es de gym es ropa sport, donde hay unas que están limpias, pero yo tengo dos colosetes, tengo uno abajo, entonces... Yo compré estos para tener este aquí en mi cuarto porque el que tengo en mi cuarto es muy pequeño y solo tengo un mueble donde guardo pues todo lo de cabello, piel, bla, bla, bla, está grande, eh, ropa interior, pinzas de cabello, etc, cosas que uso del diario, maquillaje, pantalones y en el otro blusas y tengo otras allá. Siempre estoy cambiando mis métodos de organización entonces soy como una maricondo científica, porque soy una persona que busca la organización, siempre le ha llamado la atención y le ha gustado, pero me es difícil porque en mi familia no tendemos a, a, a siempre mantener todo ordenado. Y sé que soy en algo más emocional y psicológico, pero yo lo voy a descubrir, no me importa lo que me cueste, yo lo voy a hacer. Y lo hago también pues, para compartirlo con las personas, no solo para el contenido, sino luego para después compartirlo con las personas que en verdad están en ese sí mismo proceso y nadie nace siendo organizador masivo todo se empieza desde adentro y afuera es como mantener un orden pero todo lo de afuera se ve reflejado en lo de adentro entonces te voy a dar mis consejos y juntos vamos a salir adelante vamos a siempre ir por una mejor versión amando la de hoy entonces menos plática y más prisa tengo que apurar porque soy muy parlanchina y me distraigo que la plancha y que me voy dejé conectada toda la noche mis audífonos porque cuidando mis cosas porque ya no me gusta estar cargando tanto mi cámara, ni mi celular, ni, mi, ni nada. Porque se quema y se sobrecarga y no es bueno ni para estar con los aparatos conectados ni para tus aparatos. Entonces, tómala en cuenta. Me estoy poniendo este reloj que tengo desde hace un buen y lo dejé de usar. ¿Por qué razón lo dejé de usar? Porque me he estado obsesionando con el ejercicio caloría de Lola. Y lo dejé, lo quería vender. Pero después me gusta también porque. Bueno, me gustaba antes por el sueño. Me gustaba mucho ver mi sueño y ver cómo estuvo. Con él no me obsesionaba. Bueno, en un punto sí me obsesionaba porque decía, duermo demasiado mal. Y otra vez me pasa lo mismo. Sí duermo ciertas horas, pero no las horas que yo quisiera. O sea, no me duermo a las 12, 11. Me duermo a la 1, 2. Y eso no me agrada. También lo vamos a cambiar y también es cosa de conciencia. No me gusta hacer mi cama rápido, luego, luego, porque me gusta que se ore. Hay que dejar que se ore todo lo de la noche. Estando las demás, las Y también dejo como extendida mi cama. Algo que sí quiero compartirles es que hago en las mañanas. Ni Desde niño estoy acostumbrada. Mi abuela siempre me decía que. Hay que, o sea, como que ella siempre se, habla, se hablaba sola O sea, se hablaba, yo siempre la veía Entonces era como, socorro, no sé qué, socorro Y entonces también me decía, siempre sonríete Entonces, a la noche me lo dice Ya no tan seguido como antes, pero a mí sí me quedó mucho Y entonces, siempre que me despierto Yo vengo de una familia no tan religiosa Pero en su momento sí me impartieron la religión católica Entonces yo rezaba antes de dormirme y en las mañanas, si era como de persignarme, agradecer, me agradecíamos en la mesa. Entonces, siempre ha habido el agradecimiento en mi vida. Y aunque ya no rezo tanto, no significa que no ore. Y orar es como decretar, decir cosas que le pones una intención. Entonces yo sonrío sin razón, me veo en el espejo y es como, you can do it, o siempre me está diciendo cosas, aunque... Somos humanos y a veces nos decimos cosas negativas. Yo estoy hablando del de mindset, de decirte cosas positivas. Y no es nada de positivismo tóxico, porque yo me digo cosas malas sin querer. Pero una vez una amiga me hizo ver que estaba hablándome mal. Por como yo decía, de cosas que tengo que trabajar. Y entonces esas son unas es cosas de las amistades. Y eso me gustó. Este, entonces, no es nice, perfecto y todos los días son días para mejorar. Pero hay un balance en que... No es que el día de ayer no fue tu mejor versión, sino hiciste lo que pudiste. Pero todos los días es una oportunidad, gracias por un día más, pero todos los días es un día de una oportunidad. Somos bendecidas de tener un día más. Y es una oportunidad de siempre ser mejores, no, no peores. Existe esta dualidad y existen a veces los pensamientos negativos hacia uno mismo. Pero siempre hay que buscar la manera de mejorar y de sentirnos bien. Todo es sentirnos bien, disfrutar y que nuestro camino haya felicidad, no 100% porque, vaya, eso, eso, eso es una mentira, que vamos a ser felices siempre, no, y, y qué bueno, porque de esa manera podemos aprender de nosotros mismos, eh, entonces hay que ver de una manera más neutral y amable el, el, la tristeza, el lado negativo, el lado de decirnos cosas feas, porque de ahí aprendemos, de todo eso hay un aprendizaje, entonces ya, ahora sí, vámonos porque si no, no voy a alcanzar mi prueba, digo, mi sangre. Rufflorin cup Bueno, let's go Mi hermana ¿eh? Y mi perro ¿Sí? Voy a llevar un agua ¿Qué ¿Qué? ¿Sí se va a Que ya hay que decirse Porque no he tomado nada Mira, un día realista en mi vida Es que no tengo trípode Y voy agarrándolos <ríe> con mi mano Siempre vengo a la farmacia luego de que voy a esos estudios para ver si me compro algo y sentirme mejor. Te so voy a comprar unas coritas porque me dejaron nada más esto. O sea, un algodón y no está tan grande. Compré mi botiquín. Sé que soy una extraña persona, comprándome tantas cosas, pero todo nunca falta que en mi casa me digan Ay, ¿no tienes tal? Entonces yo siempre tengo mi botiquín. Me acostumbré cuando iba a los Boy Scouts Me compré ahorita unas curitas porque no me pudieron poner un curita ahí en donde fui Se siente débil mi brazo Ay, Híjole, me compré una paleta fría y seguro ahorita ya se está derritiendo Llega el señor del bien Oiga, no estoy gastando y no me gusta bajar mi vidrio en una sola. ¿Qué tal hacer? Tengo que sacar dinero. Por si sale el señor del bien ¿Cómo le dirán en otros países? Franelero. Ok, ya estoy lista para salir. Yo no encuentro al señor, pero creo que ahí viene. Ah, oh, wait. Gracias. gracias igualmente. igualmente. Ay, gracias. Uy, Ay, señora. O sea, nadie le enseña que no se puede por enfrente. Estoy sudando. God, tenés muy desvane! ¡Ay, qué calor no hace, de verdad! Y no me he usando auto. Ay, ¡Estoy despeinada! Lo logramos. Ahorita mi papá me diría... ¿Qué con arriba? ¡Abajo! Tengo que comer, estoy un poco agotada. Ah, me traje un café que me sobraba. Otra cosa realista de mí es que yo duro con cafés por menos tres días. Obviamente los grabé en el refri, o sea... Pero me tarda mucho tomándome los cafés, de verdad. Hay veces que no, hay veces que sí. Ay, no, estoy ya me supo medio feo. No, yo no lo quiero. ¡Qué asco! Mm. Yo no sé qué está haciendo este individuo. ¿Qué I doing? Ay, no, esta ciudad es un caos, de verdad. En un día realístico de mi vida, me perdí. Estoy en la salida Cuernavaca. Quiero que quedar... en no tengo el GPS porque les digo que no tengo señal, no tengo gigas no tengo gigas. Voy aquí en la salida, no sé para dónde es O sea, no sé si es por aquí No sé qué estoy haciendo No sé a dónde me metí La flecha decía para allá Y no sé si estoy No, están lavando un perrito ahí, Esto no es muy bueno pero creo que voy a pararme a pedir información porque creo que ya me perdí oh, Tengo miedo... ¡Ay, otro perro pasó. Ok, jacarandas primaverales Pero vean, o sea, yo no entiendo Dijo que voy para abajo Creo que a donde decía Pero las flechas las ponen mal Porque no sé ni dónde ando Pero voy a seguir esa camioneta Porque seguramente va para donde voy yo Creo Sí y así una buena técnica Ya le acabo de ver un cartel que dice Bienvenidos a Ciudad de México O sea, más o majo... Solo viste por unas, Solo viste por unos laboratorios Y terminas en otro estado Bueno, de Ciudad de México Comprar y frutar. We are back. Como que estoy cansada, me sacaron sangre y voy a hacer mi cama acomodar un poquito y empezar a trabajar No me despabile, pero... Ay, no sé, yo no... yo no funciono mucho teniendo la rutina con con más personas, como que me distraigo y... Ay. Let's go! No... ¿En serio? Light. Uy. No sé dónde poner estos adornos que me regaló mi papá. Puse uno aquí, una sirena, y tenía otro en el mueble de allá, pero no me caben. O sea... Siento que están muy toscas, o sea, ahorita aquí se ven como pequeñas, están chulas, pero necesito un lugar. Esta caja la tengo años, o sea, literal, creo que iba en secundaria, no recuerdo. Pero la utilicé para guardar mis inciensos desde hace años, o sea, literal, mil años tiene esto. Estoy viendo un pájaro. Mi papá me regaló hace poco estos inciensos, pero están un poco toscones. Pero no sé qué me pasa, pero bueno, tiro las cajitas. Pero hay que hacer espacio. Compré en la playa. Se rompieron un poco. Creo que ya cumplieron todos. Tengo muchísimos. Justamente mi tía me regaló esto. Creo que es algo que he estado struggling desde hace... Mucho, o sea, creo que siempre, siempre, si una persona que tiene con de tareas, agenda, bla, bla, bla. Yo creo que nadie tiene un método efectivo. Yo creo que, por ejemplo, si alguien enseña sobre organizaciones, porque ese método le funcionó. Pero para algunos puede funcionar y para otros no. Entonces, trato de no frustrarme y busco mi manera realista que me puede funcionar. Organizarme a mis modos, a mis tiempos y llevarla leve. Ahorita voy a, pegar, voy a pegar una cartulina que tengo aquí atrás, que la tenía en otra pared, pero como ahí puse mis bolsas colgadas, voy a pegar la cartulina acá, que básicamente es una cartulina que yo tengo para mi vision board, que va a ser video. Que ese video lo vengo haciendo desde el 2021, pero bueno, lo voy a grabar y ya, no pasa nada, voy a grabar. Y mientras voy a poner este podcast, que se llama... Aquí haría una grande, pero no, es este, Misterios Sagrados. Siempre me ha gustado la historia y todo ese tipo de cosas misteriosas, ocultismo y cosas así. Escuché la de los secretos del Vaticano, muy bueno. Quiero escucharlo otra vez porque estaba escuchando mientras me bañaba. Y algunas cosas no les puse atención, pero bueno, lo voy a escuchar otra vez. Y tiene de historia, tiene de 2000, chi, pero ahorita estoy escuchando el de del código secreto de la Biblia. Lo voy a volver a escuchar porque ayer me quedé dormida escuchándolo. Estaba interesante pero ya estaba muy cansada. Entonces ahorita voy a poner eso en lo que pego la cartulina. De en el texto. Hace sin Estados Unidos. La no he empezado a trabajar, me marcaron del trabajo media hora, casi 40 minutos, escuchando una historia que no está en mis manos, pero bueno, okay. Ay, no sé. A veces creo que es normal la distracción, pero como que me desespero de que me distraigo demasiado. Ah, no. ¿Cómo empieza? Hacer frío o calor, o frío o calor. Estoy en búsqueda de vuelos para Nueva York, que voy a ir en unos meses. Y dónde estar, porque Liz voy a estar sola unos días. Y me pone nerviosa y feliz al mismo tiempo. Y bien dicen que cuando estás nervioso o incómodo, es crecimiento. Entonces, esos días sola, siento que van a ser mágicos. Tengo la mejor de todas, que... Más bien, tengo mucha fe de que van a estar días padres. Yo traigo este feeling como de México. Está sola en ciertas zonas, no es tan bueno. Lamentablemente, así es la situación en día. Nueva no me voy um, Quiero ver la zona que sea mejor en Nueva York. Porque ya he ido antes y sé que hay luego homeless. Este, pero sí voy a usar el metro. Quiero caminar lo más posible, pero si no, quiero usar el metro pues para moverme a lugares, si sí quiero visitar. Tengo desde hace mucho una lista de cafeterías, lugares donde quiero ir. Seguramente todo el tiempo que esté allá voy a ir con personas, eh, pero ya los últimos días voy a estar sola. Y si me quedo a algún lugar donde quiero ir, pues quiero tener la facilidad de moverme, y quiero investigar bien cómo moverme en Nueva York. Y, y saber que tampoco me voy a meter en un lugar como de Bronx o algo así Que a lo mejor si eres de, aquí, de ahí ya sabes que no está tan mal O ya sabes que a lo mejor puede ser un mito Es como que México, yo tengo familia en, en provincia Y algunos amigos que tengo de allá me decían Ay, o sea, no es peligroso, no llega ni terror Y es como, no, o sea, tampoco es como que llegas Ciudad o sea, de México Y luego luego te quitan cosas O sea, es una mentalidad creo que un poco negativa y aparte como sin saber, ¿no? porque no todo es así, así de luego luego, simplemente tienes que tener cuidado en ciertas cosas, pero siento que lo mismo en las zonas de Nueva York, pero pues yo no vivo ahí, entonces quiero saber, yo soy mucho de investigar antes de ir a un lugar y quiero quedarme en un buen lugar como céntrico donde haya cafeterías o algo donde pueda desayunar a gusto y luego pueda caminar, a lo mejor ir al parque, según yo, es donde se supone que vive Mónica Que es el Greenwich Village, creo O Green Village, no me acuerdo bien el nombre de Greenwich. Este, entonces voy a buscar Es lo que estoy haciendo, y hace nublo O sea, son las 5 y media de la tarde Y se supone que todavía debe haber sol Pero está mega nublado Siento que también es un buen año porque bajo el dólar Sé que si lo vemos reflejado universalmente no es tan bueno Pero en cierto modo sí porque Te puede salir un poco más barato, creo yo Creo yo, de mis clases de finanzas que tuve. Era un muy buen maestro y yo creo que conviene, ¿no? Ay, no sé, pero estoy viendo vuelos. seguramente <risa> bien. No me gusta compartir baños ni lugares. O sea, fui a San Diego en diciembre del año pasado y encontramos un Airbnb perfecto porque era como, o sea, había otros Airbnbs al lado, como una casa o como que adaptaron dos Airbnbs. O sea, eran pequeños, pero literal eran cuartos con. Cocina, o sea, creo que estaba súper bien. El baño, todo. Closet. Y estaba perfecto. Este, la zona no, o sea, no estaba mal. Era, fam, era habitacional, familiar. Pero no había mucho estacionamiento. En Nueva York, obviamente, no voy a tener carro. Todo es um, a pie. Lo que voy es que quiero mi cuarto, mi baño, todo. Que yo sepa. Que yo tengo la llave todo. Que está seguro, ¿sabes? Entonces, yo creo que más si viajas sola tienes que tener esa seguridad. He escuchado a gente que viaja como en lugares de mujeres. Pero discúlpenme, soy Capricornio y no. Confío casi en nadie. Sé que a veces tengo que confiar. Obviamente en mi familia y así, pero hasta a veces mi hermana se lleva mis cosas, entonces estoy buscando uno. Y les voy a poner recomendaciones abajo. Obviamente cuando suba el video les voy a recomendar el Airbnb. Ya es tarde y ya es hora de dormirme. Ya ahí no hice tanto después de pasear a mis perros unas cosas de mi mamá porque va a ser su cumpleaños pero estaba un poco desesperada con lo de Nueva York ya compré mi boleto gracias a Dios ahí les digo cuánto costó el presupuesto y así porque sabemos que Nueva York es de las ciudades más caras pero creo que encontré un buen deal para eso y básicamente este fue un día realista llovió como vieron estuvo loco saqué a mis perros casi siempre los saco en las noches ya no les enseñé que cené pero Trata de cenar ligero casi ceno, avena, yogurt, cositas así. Pues nada más. Nos vemos en otro video. Y los que me llego mi roomie. Y bueno, espero les haya gustado este vlog. Estuvo loco estar subiendo más cosas, ya saben. Y ya nos vamos a dormir.